En la apertura de sesiones del Congreso, el Presidente de la Nación eh, enumeró anuncios, proyectos, eh, bueno, iniciativas que va a desarrollar o que piensa desarrollar el Ejecutivo este año, entre otras cosas, y quizá una de las sorpresas fue que planteó el desarrollo o el impulso de, la industria, de una industria que, que bueno, eh, si bien tiene en los últimos años ya mucho consenso, genera algún ruido, y para un poco explicarlo y entenderlo, está con nosotros Pablo Facio, el ex presidente de la Cámara Argentina de Cannabis. ¿no? Correcto. Bien, y director de Pampa, Pampa Hemp. Hemp. Bien, contanos un poco primero qué es Pampa Hemp y también la, la cámara. Bueno, Pampa Hemp es una empresa que fundamos con, con mi socio Sebastián Tedesco hace algunos años, apenas se reglamentó por primera vez la ley de, de cannabis medicinal eh, que teníamos interés en desarrollar al, algún proyecto eh, económico en relación al cannabis en, eh, en, lo que se, en, lo, en su variante medicinal como para eh, tener un cultivo legal y, y poder con ese cultivo legal abastecer al sistema farmacéutico o al sistema público para la preparación de, de, de, de las especialidades medicinales o de los fitopreparados que se utilizan para, para diferentes patologías. Bien, eh, hay una ley ¿no? que, que en este momento regula en la Argentina el cannabis medicinal, una ley que, que, por lo que leía, planteabas que era muy restrictiva y que de alguna manera cierra un poco ¿no? la, la investigación el desarrollo. Sí, a ver, eh, esa ley fue producto de, de la militancia y del trabajo de un montón de activistas y, y, y de grupos de madres donde, está, donde la más visible es la ¿no? cultiva, que la verdad a la que le debemos el nacimiento de esa ley que, que de alguna manera generó una bisagra en la historia del cannabis en Argentina. Eh, pero es una ley que está orientada al acceso y a la investigación, digamos, y que digamos, básicamente y muy de, de, de espaldas a la actividad privada. Eh, y esa ley fue reglamentada nuevamente eh, en noviembre del año pasado. Uh -huh. eh, y ya la nueva reglamentación, de alguna manera, eh, era un, abrió algunas... Eh, yo siempre utilizo la metáfora de abrió una ventana donde antes había una pared y con, empezó a, a darle lugar al nacimiento de un mercado legal de cannabis medicinal en Argentina, con, con una serie, si querés, de, de, de jugadores que, que, que, la, que en la ley quedan bien expresados. Uno, obviamente, es el, el, la Asociación Nacional de Laboratorios Públicos, que, son, que es quien tiene la responsabilidad de abastecer al sistema. Después le da... Abre la posibilidad que los privados también lo hagan. Eh, crea un sistema de acceso a través de farmacias mediante un sistema que se denomina recetas magistrales o una especie de receta homeopática donde un, cualquier paciente que tenga una indicación médica, una receta, se puede inscribir en el Reprocan y con eso va a poder acceder a una farmacia donde le van a dar o le van a preparar eh, un, un frasquito, sí, un, de, gotero, un gotero con diferentes tipos de de graduaciones y tendrá que consumirlos conforme a la indicación del médico y después obviamente lo que hace es legalizó el mundo del autocultivo para que todas esas mamás que estaban ante la falta de respuesta que encontraban en la medicina tradicional empezaron a elaborar los aceites y esos aceites mejoraron sí, eh, de manera muy importante la, la vida de sus seres queridos o, o sus hijos eh, lo puedan hacer sin, sin tener que ser perseguidas penalmente por eso que hacen. Y bueno, y después genera como tres, tres, tres figuras, que es el, el autocultivo eh, personal, el autocultivo en red y el autocultivo solidario. Bueno, eh, en, enmarcando esto en, en la iniciativa del presidente de la Nación o en, o, en la, o, en, o en este proyecto de ley que va a presentar el Congreso de la Nación en las próximas semanas. Eh, lo, el espíritu de esa, de esa iniciativa parlamentaria es ampliar el alcance de la ley 27.350 construyendo realmente eh, una industria me, del cannabis medicinal en Argentina eh, y después él habló de eh, las, los, la, la industrialización uh -huh. del cannabis, con lo cual esta industrialización del cannabis, ¿qué significa? Básicamente lo que amplía son los usos. Sí, porque claramente... La cuestión del cannabis medicinal ya permió en algunos medios, mucha gente lo conoce, pero bueno, mucha gente no, claramente. Y el consumo por recreativo, bueno, es, es lo que es, ¿no? Sí. Que tiene un consenso, claramente, ya mucho más que hace unos años. Pero estas industrias, eh, muchos probablemente se sorprendieron, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el cannabis? Eh? Bueno, eh, con. Obviamente, la mediante cannabis, ¿no? la industrialización del cannabis en el mundo eh, se ha desarrollado una industria, vos sabés que, que, que, que el cannabis es quizás la industria emergente más importante del mundo en este momento y este proceso que Argentina está encarando es una réplica de una situación planetaria, te diría yo semanalmente nos encontramos con noticias de que en diferentes países del mundo se está revisando el estatus legal del cannabis en muchos países, algunos tratando el medicinal, el recreativo y el industrial, algunos solamente el medicinal y demás, hay, hay un montón de matices, pero en, este, en esta tendencia se inscribe la iniciativa que estamos eh, a, a semanas de poder ver en Argentina por lo menos empezar el debate en el Congreso de la Nación. Y bueno, y esos otros usos que me decías vos, ¿qué son? Y es para que los televidentes lo entiendan. Bueno, eh, el, el cannabis como fenómeno ha disruptado un montón de industrias verticales, porque con vos, con los derivados del cannabis, se pueden preparar alimentos, se pueden preparar bebidas, se pueden preparar productos veterinarios, se, puede, se pueden extraer de una variedad genética que popularmente se conoce como cáñamo industrial, fibras con las cuales se pueden desarrollar productos como bioplásticos, eh, eh, fibras textiles, eh, eh, lo utiliza la industria del calzado, eh, eh, hay productos de, que se denomina bioconstrucción, son unos, unos ladrillos. Que, que se utilizan para la industria de la construcción, que son sustitutos del, del, del, del ladrillo de, sí, sí. de, del ladrillo de construcción es que, no que vemos nosotros. Sí. Con lo cual, de nuevo, es una industria en la que la innovación eh, juega un papel fundamental. Y, y bueno, y también hablamos hace, hace un rato antes sobre bueno qué rentabilidad pueden generar estas industrias, porque de nuevo esto es una materia prima que puede ser sustituta de otro. Eh, ¿Cuál va a ser la sostenibilidad de esto? Bueno, yo creo que eso va a depender mucho de la propuesta de valor de la innovación y en esto creo que es importante... Eh, rescatar y poner en valor eh, la calidad de los recursos humanos que tiene Argentina, un ecosistema emprendedor de los mejores de América Latina y un si querés y un, y, de nuevo utilizando la misma palabra un ecosistema científico y académico que Argentina tiene para poner en valor en esto en una eh, apostando por una articulación público-privada que, que de nuevo que desarrolle productos novedosos y, y bueno y esto de poner de darle la posibilidad a una industria nueva, ponerse en Argentina le abre, abre una agenda de inversión, de producción, de desarrollo regional, porque muchas provincias van a poder diversificar sus matrices productivas apostando por esto, eh, obviamente de, de, de generar exportaciones que el país tanto necesita, eh, así que nada, nosotros desde la Cámara obviamente somos actores interesados y hemos participado muy mucho de todo este proceso, con esto lo cual a nosotros no se... es que nos sorprendió esto, sí. porque nosotros fue algo en lo que estuvimos trabajando y la verdad que el ida y vuelta, tanto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, como el, con el de Agricultura, como el de Salud, ha sido permanente. Y el nivel de escucha y atención y el consenso que hemos logrado en relación a, a tratar de articular un proyecto que, que a todas luces va a cambiar la escena en Argentina... Eh, ha sido muy importante. Bien, eso, eso te quería preguntar, me parece interesante que, que, que, que no suele suceder que, que el Estado, los actores eh, públicos, eh, se sienten a escuchar eh, propuestas de un sector privado o de organizaciones como puede ser la Cámara, en un tema que... Hasta hacía 15, 20 años era como un tabú, ¿no? Si bien todos esos productos que mencionaste no tienen THC, ¿no? Digo, claramente, por ejemplo, los alimentos o los industriales que pueden ser para una zapatilla, nada que ver con el recreativo. No, no, bueno, por eso vale, vale la aclaración, aparte del presidente expresamente quiso decir, exclusivamente para fines medicinales claro. y, y su industrialización. No, para que la gente no se confunda. Cuando, cuando yo hablo de que se puede hacer un chocolate con cannabis, estamos hablando de... El cannabis tiene más de 300 cannabinoides. Los más populares quizás son el CBD y el THC, que es la sustancia psicoactiva. Uh -huh. eh, lo que en el mundo está sucediendo, en términos generales, es que salvo en algunos países donde el consumo recreativo está eh, permitido o en algunos estados de los Estados Unidos, es que... Eh, de estas extracciones de los principios activos de la planta se utilizan para incorporarlos a suplementos dietarios, fitopreparados, bebidas, alimentos, pero no es que vos te tomás un agua con CBD y tiene gusto a cannabis o te pega como no te pega, si te claro. fumaras un mm, cigarrillo de marihuana, mm, mm. cosa que por, por otro lado no estaría para nada mal, uh -huh. porque digamos cuando hablamos de psicoactividad, ¿qué, qué decimos cuando...? ¿Qué es psicoactivo? Sí, el la alcohol. Que modifica, claro, el alcohol es psicoactivo, el café es psicoactivo, el mate es psicoactivo, uh -huh. con lo cual, acá todo tiene que ver con, con lo que nosotros siempre hablamos que es el, el consumo adulto responsable, ¿no? Eh, la realidad es que todo pas, parta, parte por una cuestión de, de, de que no haya un abuso, porque... Digamos, como y no con cualquier ne y no necesariamente consumo, ¿no? Uh -huh. el que a la noche con un amigo quiere uh -huh. compartir, fumar un cigarrillo de marihuana o darle unas secas a un cigarrillo de marihuana, es un drogadicto como tampoco lo es el que se junta con un amigo y toma dos botellas de vino compartiendo una mesa con un grupo de gente. Total. Digamos, todo tiene que ver con, con esta palabra, con la responsabilidad en el consumo o en el uso. Pero eso es otro debate que nos vamos a ir dando como sociedad y que yo creo que lo tenemos que plantear, pero no es el debate de este momento. Claramente, modelo. está avanzado, igual de todas maneras. Ese debate no es el mismo de hace un tiempo, pero hay una estigmatización, un, un lastre estigmatizador que viene de los 70, ¿no? Sí, Incluso sí, un poco antes. De 70 años de de prohibicionismo y, claro. y de demonización de una planta. ¿no? De una lucha contra el narcotráfico que Pero, solo terminó siendo un negocio y, y, y generando... Y que no ha dado ningún resultado, por lo tanto. Claramente. Eh, muy interesante. Digo, por ejemplo, hablábamos del, del consumo recreativo. Entiendo que, por ejemplo, el Estado de California eh, uh -huh. tiene unas, unas ganancias el Estado y los, y los productores privados en el Estado de California, en lo que es la producción para el uso recreativo. Sí. Como pero, la tiene el tabaco, o como la tiene el alcohol. Pero fenomenal, digo, ¿Sí? no, no tengo ahora cu claro cuánto, de cu el porcentaje de, de, del PBI del Estado de California en, en esta industria pero es enorme. Uh -huh. ¿Qué ejemplo, hay otro ejemplo de algún Estado, un país o, o algo así que podamos pensar para este tipo de industrias? Bueno, yo creo que, a ver, a mí me gusta... Rescatar, que haya funcionado y que sea bueno, prolífero. A mí me gusta rescatar lo cercano, ¿no? Y me parece que la experiencia de Uruguay en esto ha sido pionera, eh, creo que tenemos mucho para hacer. Imagínate, eh, yo a veces eh, uno, uno mira las noticias y dice, mira están hasta generando una, una posibilidad de una industria del turismo en base al cannabis. Salieron en estos últimos meses en, en, en, en, la, en los medios algunas noticias al respecto, ahora que están reconvirtiendo una granja de una conductora de televisión en una especie de spa del cannabis. Sí. Eh, con lo cual es algo que yo creo que en Argentina eh, nos tenemos que dar la posibilidad de pensar eh, y bueno y vos me decías ejemplos Bueno, ejemplos también podemos tener en Canadá uh -huh. eh, bueno, En Estados Unidos Solamente la industria del cannabis en Un informe del año pasado, ahora no recuerdo La consultora, hablaba que la industria del cannabis Emplea en este momento en los Estados Unidos 250.000 personas O sea, 250.000 empleos Formales creó esta industria Con lo cual, como Con la necesidad de desarrollo económico Que tiene el país, que viene golpeado De una pandemia que sacudió las bases de nuestra economía, además de, de, de algunos problemitas que teníamos heredados, uh -huh. eh, ¿cómo Argentina no se va a dar un lugar para poner en marcha esta agenda? Lo necesitamos. Con... Y, y yo creo que lo tenemos que hacer eh, también creativamente y con bastante audacia, porque de alguna manera eh, necesitamos que entender que esta es una industria que es disruptiva y que necesita de la innovación, con lo cual hay que liberar las energías creativas de Ajá. este país y eso solo va a ser posible si todas las agencias del Estado trabajan coordinadamente y acompañan el desarrollo de una industria que va a ser un bebé, que no tiene que básicamente mira para atrás y no, y no hay nada. Claro. Está, y, y, queda, y qué se hace con un bebé, se lo incuba y se lo, y se lo y trata y se trata de acompañarlo para que aprenda a dar sus primeros pasos, crezca y se transforme en un jugador fuerte del mercado interno. Bien. Bueno, Pablo, esperemos que la próxima vez que hablemos sea en una fábrica, no sé, de Pampa Empa o de alguna otra empresa. Sí, bueno, algún invernadero, claro que sí. Bien. Si ponemos el invernadero en marcha, los vamos a invitar a que lo conozcan. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. No, gracias a ustedes.